Hola a todos bienvenidos a un nuevo video de Melikat Blog en este video les compartiré el significado de soñar con volver a ser joven o rejuvenecer, en el significado de soñar que eres más joven encontramos unos mensajes que a continuación te mencionaré, que debes asumir tus obligaciones y actuar acorde a la edad que tienes. Este sueño te hace ver que no te debes fiarte de las apariencias de las personas. Demuestra que tienes una relación confusa con la comida, porque encuentras consuelo en la comida cuando te encuentras en problemas, y que además vives al límite ya sea con mucha abundancia o carencias. Demuestra que estás en un periodo profesional complicado, estás haciendo un gran trabajo y tus superiores te quieren. Indica que te vas a reunir con un viejo amigo y que comenzará una nueva relación con alguien que no ha visto en mucho tiempo. Indica que uno de tus exnovios buscará reconectarse contigo. Esta persona especial intentará reconquistarlo por todos los medios necesarios. Indica que estás cansado de tener que demostrar siempre que eres capaz de más y que eres responsable. Y recuerda este sueño tiene muchas implicaciones negativas y a su vez positivas, como el quedarte atrapada en el pasado pensando que antes eras más joven y más feliz. O como la no aceptación del paso del tiempo, de cumplir años, de hacerte mayor. Pero debes quedarte con el mejor lado. Y bueno. Ha sido todo por el día de hoy, si te ha gustado el video deja tu like y comentario.